Bien, vamos a ver cómo manejar el menú de navegación del OJS Que el OJS lo predefine como menú de navegación primario eh, Es el menú con el cual la gente interactúa Acá tengo una revista de pruebas eh, con las diferentes, Para informarse de diferentes cuestiones de la revista Tiene que estar bastante claro, conciso eh, Qué colocar, qué no colocar Eso ya depende de cada editor Qué cantidad de información también depende de cada editor, o sea, las diferentes indexadoras por general te dicen más o menos que tendría que haber cuestiones mínimas, políticas de acceso abierto, código de ética, tipo de cuestiones que ya están muy de boda y que hay que colocarlas y cumplirlas en los diferentes procesos de las revistas, hay que informarlos, ¿no? Eh, ¿Dónde se informan? En el menú de navegación, ¿sí? ¿En dónde? Bueno, eso lo decidirá el editor, por lo general está en el acerca de, ¿bien? Vamos a la administración de los JS. Eh, esto está en ajustes, sitio web esta no es la última versión del JS, no es 3.3, 3.2 recuerden eh, configuración menú de navegación bien, tenemos dos menús acá el de usuario, que es este, que está acá arriba no lo cambien, no, no, por lo general si, si lo dejan así va a estar bien no va a haber problema eh, y después está el menú de navegación primario que ese menú que estábamos viendo acá arriba ¿Bien? en la página principal ajuste, sitio web configuración acá menú de navegación según ustedes tienen el 3.1 no era así se veía diferente tenía otro acceso pero está en sitio web ¿Bien? creo que en el 3.3 es igual eh, bien qué tenemos acá tenemos los dos menús y elementos ¿Bien? el menú este que es este que se le puede cambiar el nombre, ¿eh? si yo aprieto en la flecha, acuérdense que siempre tienen la flechita acá, tienen opciones: editar, eliminar, eh, no lo eliminen, por la duda. <ríe> y así que, que bueno, vamos a ver cómo se maneja esto, qué tipo de elementos hay. Los, ele los menús, sí, vamos, nunca me puse a. Siempre me manejé con los menús por defecto, eso. Si sí, no me puse a hacer menú aparte. Pero con estos dos van a estar bien, yo supongo. Con eso es suficiente de. Para, para trabajar correctamente con la revista eh, Los menús están conformados por elementos ¿sí? Vamos a ver este eh, Que es lo que nos importa ahora Pero los dos están conformados por elementos ¿Los, los elementos que son? Vienen a ser como página web Una página, una, un lugar Es un elemento ¿sí? eh, Acá por ejemplo, el, el menú de, de usuario Que es este de acá Yo tengo acá, ver perfil y salir Ver perfil, que está acá y salir. Después la otra la administración le va a salir en otro lado en el menú de, de, de usuario. Entonces, estos son elementos que te llevan a cierto lugar. ¿Mm? El menú de, de, de navegación primario, por defecto, porque este ya está modificado, pero por defecto, este es el nombre de la revista de prueba sale como eh, eh, actual, eh, archivos eh, eh, acerca de y no le buscamos más, creo. Pero bueno, esto tiene más porque ya lo estuve trabajando. Bien. Eh, acá están todos los elementos Que pueden estar o no asignados Y acá están La cantidad de elementos totales Bien Entonces Primero vamos a entrar en el menú Bien ¿Qué tenemos acá? El título Se lo podemos cambiar eh, Área de navegación Primario y usuario El primario es este Que es el que vamos a ver hoy Y el de usuario es el de usuario Que le dije recién que no No hace falta meterse con mucho con eso eh, ¿Qué tenemos en el menú? Primario de navegación, este en el que entramos ¿sí? Contacto actual, archivo, avisos, página de la facultad, política de revista y acerca de... Y de hecho, eso es lo que se reproduce acá Actual, avisos, archivo, página de facultad, política de revista y acerca de... Bien, eh, por lo que veo acá hay... Por lo que pueden ver, hay dos eh, submenús ¿sí? Que tiene elementos subordinados ¿A qué me refiero? Política de revista, política de acceso abierto Política de revista, política de acceso ¿Qué quiere decir? Que política de revista, si yo cliqueo, no me lleva a ningún lado. Si no, es un submenú. El acerca de también. Bien. Importante que, te, que registren eso. sí. Pero no puedo poner cualquier elemento subordinado, por ejemplo, archivos. Vamos a ver por qué. Y por qué esto sí. Acerca de y política de revista. Acá a la derecha elementos no asignados. Por ejemplo, registrarse. Yo puedo poner registrarse acá y la gente va a poner... O si sea, acá se pone registrarse, poner bueno, algún lugar donde, donde esté. Acuérdense que el tema de apariencia depende de la cantidad que no se superpongan y van. creo que se va van a empezar a ponerse acá abajo. Eh, vieron que la apariencia de los JS es un poco limitada. Así que... ¿Qué más tenemos por acá? Bien. No, en realidad nada más. Yo acá puedo mover, cliqueo, mantengo cliqueado y arrastro. ¿Sí? fíjense que acá tengo, hay como un cuadradito predeterminado en donde los puedo colocar ¿Sí? si yo lo coloco eh, subordinado a otro no me va a llevar a ningún lado excepto que lo ponga en este y en este ¿Sí? pero ahí podemos ordenar meter el orden, si yo quiero sacar envíos y ponerlo afuera van a estar renegando un poquito, pero una vez que le agarren la mano lo puedo poner acá ¿no? Envíos. ¿Sí? por ejemplo ahí, pongo guardar Se actualizó. Pongo F5. Y como ven saqué envíos. Porque no sé. La, a mí me importa que la gente tenga lo de los envíos cerca. no qué sé yo Bueno. Eso es para, para que entiendan cómo se, cómo se maneja el orden de las cosas. ¿eh? Y dónde podemos subordinar o no. Por lo general, por defecto. Se puede colocar en un, el submenú por excelencia. Y por defecto es el de acerca de. Ahí sí le podemos poner. Yo creo uno acá aparte, ¿no? Pero... Ya les voy a mostrar cómo hice. Bien. Podemos crear elementos, ¿sí? Acá, añadimos un elemento, le ponemos el título y elegimos el tipo de elemento que queramos. Ustedes van a ver muchos tipos de elementos. Pero yo lo voy a agrupar en cuatro conjuntos. Las páginas predeterminadas, ¿no? Predeterminadas, que pueden cambiarse el título, pero no el contenido. ¿Por qué? Porque el contenido de esas páginas las colocamos en los ajustes. Por ejemplo, el contenido de la página envíos, que es un elemento que está acá, que yo le puedo cambiar el nombre, editar, y poner, no sé, directrices de envío le pongo. O no sé, cualquier cosa. Pero el, el, el, el título único que ponga cambiar porque el contenido, si yo entro en envíos... Es lo que aparece por defecto en los ajustes que llenamos. Bien, ahí está la lista de comprobación de envíos. También aparecerían las directrices, los derechos de autor. ¿sí? También, eh, eh, si no me equivoco, aparecen las políticas de las secciones. Muy importante. Pero eso, mientras lo vamos llenando en, en los ajustes, va a ir apareciéndose. ¿Sí? De, de, de este tipo de páginas, hay muchas. Hay, de la mayoría, son, cuando uno recién instala un OJS, son la mayoría. Por ejemplo, equipo editorial. Equipo Editorial le puedo cambiar el nombre, le puedo poner comité científico o no sé, lo que quiera. Pero la página es la página de Equipo Editorial. Que ese, el contenido lo podemos modificar porque se, se, se llena en ajustes revista. Que dice, una parte dice, qué ah, Equipo Editorial. Bien, entonces, tenemos por un lado un gran conjunto de páginas predeterminadas en la revista. Que no podemos, que el contenido lo podemos modificar. O sea, en realidad sí se puede modificar desde los ajustes. De otros lados de los, de los ajustes, digamos, ¿no? Así que en esas entran todas. Cuando uno recién instala el OJS están todas, básicamente, excepto una eh, que es eh, acerca de, bien, que debe estar por acá, acá, ¿bien? El resto, cuando recién instalamos o empezamos con un OJS, son todas pá páginas predeterminadas ¿sí? eh, que las podemos, acuérdense, las podemos colocar donde querramos en el menú en primario. Si yo saqué envío, pero lo puedo volver a poner. Incluso se lo puede repetir. Porque yo digo, quiero que envíos esté afuera y también adentro acerca de. Pues ¿Cómo hago? Si, si yo nada más lo yo quiero, quiero duplicar, ¿cómo hago? Bueno, creamos un nuevo elemento. Le ponemos envíos. Tipo de elemento. Eligen envío. Acá, envíos. Guardar. ¿Eh? Ahí está, lo hemos duplicado. Cambien el nombre, por si quieren, pueden cambiar el nombre. o Bueno, como es un duplicado, es indiferente. Entonces lo arrastro de izquierda, de derecha a izquierda. ¿sí? Y lo pongo en el acerca de. Ahí vamos a poner los segundos. Con eso van a renegar un poquito. ¿no? Esto de arrastrarlo manteniendo el clic. Como eso, le pongo un F5, el envío está acá y también está acá. Bien, en la misma página. Duplicada Por el contenido Es una página predeterminada ¿sí? Bien veis que hay una excepción Con todas páginas predeterminadas Ni bien instalamos unos js Y empezamos a trabajar eh, Excepto acerca de Porque acerca de no es una página predeterminada Yo, yo cliqué en acerca de y no es Acerca de En realidad solo lo coloco en otro conjunto de elementos Que ¿sí? son los submenúes ¿eh? Si yo con un elemento Elijo, le pongo política de revista, ¿no? Porque yo quiero que en el acerca de estén ciertas cosas, pero las políticas, eh, por ejemplo, política de evaluación por pares, política de acceso abierto, los quiero en otro lado. ¿sí? Entonces, le ponen un título cualquiera, random, cualquiera. Política de revista, yo creo, hay uno que se llama política de revista. Y eligen el tipo de elemento acerca de. Bien. Ese elemento que le llama acerca de es un submenú. ¿Bien? submenú yo creo ahí que okay, imagi imaginamos que cree uno y acá creo uno por ejemplo eh, políticas de revista de hecho si yo pongo editar esto son es unos elementos acerca de eso que me deja me deja que cuando yo me voy acá una vez que lo creo me aparece acá a la derecha lo meto a la izquierda se lo puse acá ya me deja subordinarle otros elementos y ahí creo un submenú ¿sí? recuerden hasta ahora vimos dos tipos de elementos el tipo de elementos de páginas predeterminadas que viene que... El le podemos cambiar el, el, el duplicarlas, cambiarle el título, hagamos lo que queramos, Pero el contenido se llena en diferentes lugares de, la, de los ajustes. Y algunas no, ni siquiera. ¿Sí? No se pueden llenar algunas. Pero son elementos predeterminados que vienen del sistema. Páginas vendrán ser predeterminadas. Y después está este tipo de elementos acerca de... Que cuando lo elegimos acá afuera... Cuando creamos un elemento y dijimos, el tipo de elemento acerca de, recuerden, es un submenú. ¿Eh? Y el título le pone el título que quieren. Y acá, cuando ya lo creamos, como le dije, lo corremos para la izquierda y le empezamos a subordinar los elementos que queramos. Entonces podemos crear un submenú acá. ¿Eh? ¿Eh? Hasta ahora vimos dos conjuntos de, de elementos que, bueno, los vamos corriendo acá y editando como querramos. Después, ¿qué otros hay? Página personalizada. Página personalizada es una página cualquiera. Le ponemos el título que queramos. Código de ética le podemos poner. Y en el contenido el contenido le ponemos el código de ética. O lo que queramos. ¿sí? Podemos poner imágenes. Vamos a colocar links. Eh, eh, bueno, en doble idioma. Eh, siempre colocan en doble idioma. Elijan un buen traductor. El, el DIPL es un buen traductor. Eh, que es este que está acá. Eh, eh, lo recomiendo. peguen eh, así hacen en inglés, lean un poco el inglés, vean, algunas, no sé, revista te lo traduce como magazine, no te lo traduce como journal, Entonces, el tipo de cosas, pero por general es muy bueno y coloquen en doble idioma, o sea, es solo una, una simple traducción que hay que hacer y elijan un buen traductor. El Google, el Google es bueno, pero tiene algunas fallas, como sabrán, aunque mejoró bastante. Bien, formato el contenido, la ruta, ¿qué es la ruta? Acá te está diciendo esto, esta página que vas a crear tiene esta ruta revistas. punto en ese punto puntuar. Bueno, el portal de la universidad, esto index prueba es el nombre de la revista y esto es lo que tenemos que colocar acá. O sea, donde esto ¿sí? es la ruta que introducirás acá. Por ejemplo, si es código ética, le pongo código ética. Entonces, la ruta, el link, la url que es esto, bien acá arriba, va a cambiar entonces, política de acceso abierto eh, eso le puse, creo que open access, o acceso abierto le puse ¿eh? acá, acceso abierto es esto que quiero corro... pongan algo relacionado con el título, código ética sin tilde, sin mayúscula, acuérdense y nada más ponen guardar, yo ahí creé una que es la de política de acceso abierto que extrañamente el js no lo tiene eh, todavía me parece algo raro pero bueno Créenla enlace para política del soberano acá está esto es una página personalizada el tipo de elemento página personalizada que vuelvo a lo mismo es un elemento que podemos colocar lo que queramos estamos creando una página entonces yo me fui al menú lo corrí para la izquierda y lo puse subordinado a política de revista ¿Eh? así crear una página personalizada bueno la colocan donde quieran no así crear una página personalizada en el ojs eh... Esa la van a usar bastante. Quizá tengan que dar tres o cuatro. Código de ética no está. Eh, política de acceso abierto no está. Eh, y capaz que tenga que colocar un par más. ¿sí? Eh, esa está buena. Esa, eh, o sea, es otro conjunto de elementos. los tres. Las páginas predeterminadas. Y los submenúes que están representados por Acerca de. El nombre de Acerca de. Y ahora las páginas personalizadas. ¿sí? Y siempre vamos al menú acá. Y los corremos para la izquierda. Para abajo. Subordinada esta. ¿sí? Vamos manejando nuestro menú. Que además tenemos un último elemento que es una URL remota. Le ponemos el título que querramos y es un link a otra página. Así de simple, así de simple. Eh, yo creo que creé una acá que, que se llama página de la facultad y que está acá. Que la coloqué ahí. Podemos colocarla en cualquier lado dentro del menú, ¿no? Que me lleva a la página de la Facultad de Derecho de la Universidad. ¿Eh? está bueno, el elemento sí, es un último tipo de elemento, en lo que, el conjunto de elementos, que te llevo, es un link, otro lugar. Eh, no puede ser en imagen, tiene que ser en, en digamos, letra. Y... está bueno, sí, el tema es que cuando uno cliquea te sale del, del, de la revista. Eso es un, no sé, es un error medio básico, no sé por qué no te deja que el link eh, se vaya a otro lado, me parece medio raro, pero bueno no, está la opción, digamos de otro tipo de elemento ¿Mm? eh, bueno eh, puede, eh, puede ser un link interno también, ¿eh? como quieran, ¿eh? dentro del, del OJS pero esos son los cuatro tipos de elementos, ¿sí? el último que vimos fue el, el link a otro a otro lugar que se llama url remota en la página personalizada donde a, pueden crear y poner lo que quieran eh, después está el tipo elemento acerca de que es el elemento que me deja crear un submenú tipo así les ponemos el título que quieran por ejemplo acá le puse política de revista y después está en los elementos de todas las páginas predeterminadas que vienen por defecto en el JS que muchas de ellas las, las llenamos en los ajustes ¿Mm? este eh, tema aparte la, tienen configuración limitada ¿sí? por ejemplo envíos yo no, le puede cambiar acá el título de envíos pero me parece que acá no cambia el título de envíos ¿Sí? hay cosas que no podemos eh, sacar ni colocar está un poco limitado eso ¿no? tenganlo en cuenta y, y bueno nada más eso cualquier duda escriben abajo los comentarios yo contesto eh, Así trabajamos con el menú. Acuérdense que cualquier. Siempre el que creen un, un elemento. Siempre, hay muchos acá porque muchos vienen por defecto. Recuerden eso. Eh, que son la mayoría de páginas predeterminadas. Excepto acerca de. Eh, acuérdense que siempre tenemos que venir acá y correr para la izquierda. Y organizarlo el menú desde este lado. ¿sí? Es clickeando acá. El menú primario de navegación. Que le pueden cambiar el nombre. ¿no? sí. Y bueno, nada. Eso es. Cualquier dudita, como dije. Escribe eh, abajo.